Sí, muy fácil. Sí, yo creo que a día de hoy es muy fácil enterarse de, de las convocatorias que hay. Por las redes difícil, muy difícil. ¿Y por qué de, de, si estás interesado en enterarte de lo, de lo que está pasando, sí. No, no es fácil. Es difícil, los medios son los que son. Eh... Realmente suele ser por red social o por amigos que pertenecen a la colección. los correos. De... Interno, por, por internet ejemplo, o por mensajes a un grupo político que, que me manda cosas por internet por internet y a través de grupos de facebook como institución me preguntas sí, como institución. <risa> no no yo creo que todo lo contrario yo creo que es, es la gente la que organiza las cosas ajenas al ayuntamiento o sea, sí de buenas a primeras creo que no yo creo que no, yo creo que lo está desfavoreciendo, vamos. pero desde hace mucho tiempo. O sea. Estamos por vosotros. Realmente se está usando muchísimo, muchísimo la red social porque es básicamente lo que todos los jóvenes están mirando. Pues el WhatsApp. También internet lo que pasa es que lo miro poco pues pues tenemos más una que web. Más. Y luego hacemos mucho streaming también que colgamos en la web. Que yo sepa Facebook, Twitter y un poco más. Yo creo que... Facebook y todas estas cosas, ¿no? Cuando los ciudadanos nos damos cuenta de que esto ya no funciona, intentamos cooperar unos con otros para construir sociedades más justas y solidarias, lo que primero necesitamos es saber qué oportunidades de activación cívica existen a nuestro alrededor, dónde ocurren, cuándo y también cómo sería posible implicarnos en ellas. Nos hace falta, en definitiva, una agenda colaborativa que aglutine las informaciones sobre todos los eventos cívicos y sociales de la ciudad. Sí, pasa que no sé si será eso muy sencillo. Eso significa una coordinación muy grande entre todos los colectivos que existan. ¿no? Sí, creo que sería mucho más fácil poder enterar si estuviera todo en un sitio, pero a la vez es inviable. Pero claro, que esa plataforma tenga muchísima difusión, porque si no... Haría falta. No, no creo que sea posible eso. Sería una plataforma muy complicada de montar, creo yo. Tiene la dificultad de, de centralizarlo todo, ¿no? Es decir, si... Junto con los movimientos sociales del este de Madrid, ya hemos puesto en marcha la Agenda de Lenares, que permite que los ciudadanos informen unos a otros sobre lo que ocurre en sus ciudades. La plataforma Citizens aspira a mucho más pues no solo permitirá difundir convocatorias, sino que acompañará y potenciará los procesos de participación y de movilización ciudadana. Seguro que tú puedes ayudarnos. Dona lo que puedas en la campaña de goteo y contribuye en nuestro proceso de co-construcción con tus habilidades y tus perspectivas. Citizens somos todos. Tú también.